Cuéntame, ¿tienen que, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Tengo más goma. Uno ahora lo en esta mierda. Hay que cambiar de presidente, Porque no podemos vivir así. Pero, pero esto, es, esto es basura. La basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes, no podemos, no podemos andar así, tenemos que sacar al presidente, lo queremos sacar, somos gente de la calle, pero que no sacar al presidente, lo queremos sacar, no podemos ir más así comiendo la basura, tengo voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo, que yo hago esto con mis hijos y conmigo. ¿Y esto no cuando tienen que hacer esto? Todos los ¿todo días, día? todos los días, porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Pues yo no para nada para la, desde 36 años vez se los repito, que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y es para que lo manden para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le, qué le quisiera decir a Maduro? Conchale Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy, soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos sin de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, me disculpa, gracias. Si es que, ¿Qué sacaste del torta? No, no, no nada eh, un dulcito,